y qué pasa chavales, bienvenidos a este nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo un video muy especial un video donde les voy a explicar cómo armarse aquí en Storforge nada que ver con ningún otro servidor que hayamos visto ya sea fire Firestorm ni nada aquí todo es un poco más complicado ya que una vez que ya nos, nos armamos de, de armadura de profesión en este caso la temporada 12 que podemos comprarla en subasta en unos 300 o 400 de oro cada pieza. La última temporada es la temporada 13 PvP. Y eh, entonces, una vez que ya estamos en item level 435, podemos marcar esto que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos haciendo una mazmorra heroica, ¿vale? Donde nos van a dar piezas 463. Como decía, una vez que hayáis comprado vuestro vuestra armadura 4.50 de profesión en la subasta eh, Hasta más o menos, hasta que lleguéis hasta 4.35, yo soy 4.60 ahora mismo, ¿vale? Porque ya me estoy llamando heroico eh, Ya podéis empezar a, a marcar heroico El único requisito de los calabozos específicos heroicos es ítem level 4.35 vale una vez que ya seáis ítem eh, level 4.60 mínimo pues ya podéis empezar a marcar esto que tengo por aquí que son las bandas eh, vale ahora mismo yo soy 4.60 por lo que tengo disponible nada más dos dos eh, buscadores de bandas eh, el tercero es 4.70 480 y así hasta que ya te empiezan a dar una ropa de 522 para adelante entonces por ahora eh, más o menos esa es la forma de armarse de este servidor eh, no lo digo que sea fácil pero está aceptable eh, entonces les explico el tema del pvp eh, tenéis la posibilidad de, de en vez de marcar vg marcar heroicas Marcar heroicas y cada jefe de una heroica que matéis os va a dar 180 puntos de justicia, ¿vale? Os va a dar puntos de justicia. Esos puntos de justicia los podemos utilizar para eh, comprar honor, ¿vale? Eh, creo que 375 puntos de justicia nos dan unos 300 y pico puntos de honor, ¿vale? Y de esta forma, pues podéis comprar comprarse la ropa vale eso en el caso de que las vejez estén muy malas y no deis ni no podéis ganar pues eh, podéis ganar algo de punt eh, puntos de honor así dependiendo de cuánta justicia tendréis y eh, aquí hay un comando que se llama este bg eh, factio que lo que hace es cuando lo activas se si ponen automático lo que hace es que a la hora de que tú marques una bg automáticamente puedes caer alianza o puedes caer horda o sea si tienes posibilidad de que si va a ganar la horda pues puedas jugar con la horda vale y, y si la alianza está perdiendo pues tienes la posibilidad de poder eh, ganar con la con la horda ¿vale? con la horda vale y eh, justo aquí en inflarar tenemos un lugar que se llama Hogar Patriot justo aquí En ese lugar se puede farmear oro matando los bichos que hay ahí Y puedes venderlo ahí mismo a un vendedor que hay ahí Y se farmea bastante aceptable Porque yo sé que una vez que llegues a nivel 90 Pues como mucho vas a tener 2k de oro Y con 2k de oro no vas a poder comprarte toda la ropa De temporada 12 4.50 para empezar a jugar, ¿vale? Así que podéis venirse aquí e inflarar y ahí podéis farmear algo de oro, ¿vale? Eso fue lo que hice yo. Eso fue lo que hice yo. Me pude comprar todas las ropas hasta llegar a tener level 435. Cuando de 435 marqué Calabozo Heroico y, y me eché las piezas heroicas. Y después compré los brazaletes de PvP 476 y el avalorio y subí a 460 para de esta forma poder marcar el, el buscador de bandas vale donde me van a dar ropa 480 vale y así después de ahí pues una vez que ya una vez que ya tengamos algunas piezas 480 pues nos vamos a montar por supuesto en 470 y ahí nos van a dar 490 y pico y ya en 480 nos empiezan a dar eh, 500 do y cosas así, piezas 500 do, vale Entonces amigos míos esto ha sido todo por hoy eh, Este básicamente es el video donde les explico cómo empezar a armarse aquí en, en este servidor de Misos Pandaria Así que espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, chao chao